próximo invitado que ya nos acompaña aquí en nuestro living, tenemos de visita a Ulises Puliduros Actor que presenta Lila. Gracias, gracias. Mañana Bienvenido. en el teatro Quintanilla. Ulises, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, contento de estar en Mendoza. Un gusto tenerte por acá. Che, decían por atrás que parecido que es Axel. De los redes de los porque son muy parecidos. Ah, sí. ¿sí? Claro, mira los ojos, la facha que ah, tiene sí, sí, sí. Ulises. Muy Impresionante. Lila es la obra que estás presentando, Ulises, donde te metes en el personaje de una mujer. Trans, trans, cantante sí. y española, ¿verdad? Sí, me, me metí todos los desafíos habidos claro, un porque el acento no es poca cosa, tío, a no, ver. No, no, no, <risa> tal cual. Es más, me acuerdo cuando, bueno, la, la obra me la corrigió Javier Dolte y, y en un momento me dice Javier, ¿pero te parece hacerla española? Ya ser de mujer trans es un montón, sí. me dice. Y le digo, Javi, es que me, me salió así, le digo, no sé si la puedo cambiar ahora. Ajá, ya la habías pensado de esa ya manera. En mi cabeza estaba ese mundo almodovariano, ¿viste? Sí. Y, y, y bueno, así salió Lila. Y cantante canta. también, porque durante la obra, bueno, sí, en canto vivo. siete canciones en vivo, seis covers y una canción que está escrita especialmente para la obra, que Lila se la escribe a su padre. Ah, mira qué bueno. ¿Y qué de lindo. dónde surge la inspiración para crear a Lila, para crear esta obra? Mira, eh, yo hace muchos años trabajé con una chica trans que hoy es bastante famosa, Romina Escobar, que Ajá. ganó un premio cóndor de plata por una película con Santiago Losa, estuvo uh -huh. en Pequeña Victoria, bueno, uh -huh. la 11.40. Uh -huh. Y cuando la conocí yo dije, wow, la gente tiene que saber que, que hay gente como Romina ...que no es lo que piensan, viste que siempre uh -huh. hubo como un preconcepto de las mujeres trans, ¿no? Sí, bueno, muchísimos, muchísimos prejuicios, estigmatización prejuicios. horrible, Tal cual. sin dudas. Entonces yo dije, yo tengo que escribir una obra que reivindique a las mujeres trans... Uh -huh. ...y que haga que el público empatice con ellas. Y bueno, uh -huh. crea esta diva de la canción, eh, empieza todo como muy glamoroso... ...para que la gente como que entre en, en el personaje... Y después te cuento todo lo crudo. La posta. Claro, claro la todo lo que de les detrás. pasa para llegar a, a eso, tal cual. Sin, Sin duda. dudas Y Ulises, ¿cómo, más allá de la composición, qué te inspiró, te costó ingresar en ese personaje, qué detalles te gustó tomar, qué elegiste, por dónde fuiste para poder componerla? Porque no va a ser nada fácil, más allá del acento y eso, sino la profundidad del personaje y todo lo duro que atraviesa una chica trans. Sí, mira, escribirla fue fácil uh -huh. y cuando decidí meterme en la piel de Lila, dije, ¿dónde me metí? Me quería uh -huh. matar. Dije, no... <risa> No va a salir, pensé en un principio, dije, la gente no me va a creer que yo soy una mujer trans. Las chicas trans van a ver un actor disfrazado de mujer, que es lo peor que puede pasar. Sí. Y bueno, vino la pandemia y me obligó a estar conmigo las 24 horas solo encerrada. Uh -huh. Y dije, bueno, voy a empezar a trabajar sobre todo lo que tengo que hacer, que era un montón. Ponerme unos zapatos de taco, caminar como si fuese una mujer. Sí, claro. Los movimientos, las manos... Eh... Eh, la manera de hablar, sí. eh, tenía que crear a la cantante, tenía que crear a, la, a, a cómo se movía en el escenario esta diva de la canción, después tenía que, que darle vida en todos los momentos donde uh -huh. ella eh, realmente cuenta sobre su vida y, y tenía que ser su vida, ¿no? Y mi directora uh -huh. Débora Longobardi siempre me decía no te olvides que es una persona, ¿viste? Uh -huh. Primero estás como diciendo estoy creando un personaje, estoy creando un personaje, pero después ese personaje se tiene que encarnizar. Tal cual. Uh. Este, y bueno, tal es así que muchas veces salgo de la obra de teatro Y la gente cree que soy Lila contando Ajá. mi vida Mirá. claro Bueno, eso creo que es lo mejor, eso que, lo puede mejor pasar. que me puede pasar sí. Obvio. El, tra el, el trabajo bien logrado Total, sí. sin, duda. sin dudas Y qué le va a pasar a Lila en esta obra Obviamente sin spoiler Porque la idea es que, que puedan ver la obra ustedes e ir sorprendiéndose Pero sabemos hasta el momento que es una cantante española Que viene aquí a la Argentina a, a presentarse con sus conciertos Y luego, para dónde Mirá, va la historia Lo que sucede es que ella en el camarín recibe una foto de alguien de la audiencia Bien. y esa foto es ella cuando tenía seis años y era Manuel. Y a partir de ahí empieza un diálogo interno con ella misma cuando mm. era hombre sí. y cuando era niño. Interesante. Wow. Sí, está buena. bueno. Y, y me pregunto, ¿la obra eh, la estás estrenando o ya se no, ha visto no, antes? ¿Ya, no, no, se ha visto? No, ya la hice todo el año pasado en el espacio Callejón en Buenos Bien, Aires ajá. y en el nuevo espacio este año de Lino Patalano que se llama Castor y Perfecto. Y acá en Mendoza entonces es la primera Mendoza vez. Mendoza la primera vez, Perfecto. pero estuve en San Juan y en Córdoba. Y así. me gustaría saber cuál ha sido la repercusión si es que alguna mujer trans vio la sí. obra y te dijo, che, la verdad que me sentí identificada uh -huh. porque mi historia en la infancia fue más o menos parecida. ¿Cuál fue la devolución de ellas, que definitivamente son las protagonistas de esta historia con, con, su, con su historia de vida y, y su lucha? Uh -huh. mira para mí lo más importante fue el, el día del ensayo general, la uh -huh. llamé a Romina, que es en quien me basé. Sí. Este, y vino y me dijo, mira no te puedo decir nada porque estoy tan emocionada que te voy a llamar después. Y estaba uh -huh. chocha, me dijo, anda para adelante porque es así. Estás bien, soltate, me uh -huh. dijo el año pasado. Y después vinieron, bueno, vino Mariana Genesio también a verme al teatro, oh, qué bueno. súper contenta, una, y copada. una copadísima. Uh -huh. Y después un montón de chicas trans que yo no conozco, claro. pero que vinieron porque les interesó ver qué hacía y qué contaba. Uh -huh. Y sí, todas sacándose bueno. foto con Lila y felicitándome <risa> de contar su historia, agradeciendo además de visibilizar esto, ¿no? Por supuesto, Seguro. porque siguen siendo eh, personas excluidas dentro de nuestra sociedad. Sabemos que si bien tenemos el cupo laboral trans y tantos derechos que han ido adquiriendo a lo largo de los años, sigue siendo complicado insertarse en el ámbito laboral, sigue siendo complicado, ¿no? formar parte de ver, la sociedad la misma ¿no? En... Claro, así que está buenísimo que a través de el arte, la cultura como es la obra que nos trae Ulises en esta ocasión podamos visibilizar esas historias uh -huh. de lucha, porque detrás de cada mujer trans hay un niño que sufrió muchísimo eh, en su familia en el ámbito del colegio, todo lo que implica una transformación, la búsqueda de la identidad también, eh, es muy interesante el tema que, que has abordado Ulises Sí, Para mí esta obra es un homenaje a todas uh -huh. las mujeres trans sí. eh, a tener esa valentía de ir por lo que que ellas sienten que tienen sí. que ser, ¿no? Que creo claro. que en, en definitiva, Muy lo bueno de la obra es que cualquier persona se identifica, porque también muchas veces nosotros no nos. Yo, por ejemplo, cuando quería ser actor, no me animaba a ser actor porque no tenían. No, no tenía ni idea cómo empezar, cómo hacerlo. Y por el mi, que irá, viste, claro, siempre te Mi familia eso. quería que sea médico, Ajá. viste, entonces también ir con, en entonces, contra de la familia, lo que quieren que hagas, eh, un poco también es la historia de esta, de esta obra. ¿Qué hago mañana? en El Teatro Quintanilla, las 21 a las 21.30, y pueden Perfecto. sacar sus entradas por entrada web. Perfecto. Me encanta. Entonces ahí está la invitación, el Teatro Quintanilla, que aparte lo han refaccionado ha un poquito, divino. y ha quedado... Fabuloso. Quienes no hayan ido todavía lo tienen que ir a conocer porque es otro teatro Quintanilla sí, que conocíamos no es antes, ¿eh? es verdad. Está buenísimo. La es verdad, yo, chico, me, yo me, me, me asombré, digo, no tiene nada que envidiar a los teatros de Buenos Aires. ¿Viste? Nada, hermoso, ha una sala hermosa. Fabulosa esa sala de los mendocinos emplazada allí en plena Plaza Independencia. Mañana, 5 de agosto, Lila con Ulises como, como protagonista. Ahí estamos viendo una entrada web para que puedan sacar sus tickets y después, bueno, en la boletería el que se colgó, también sí, lo va a también poder lo, lo pueden hacer en el momento. Perfecto. Ulises, un placer y bueno, que sea con todos los éxitos, Lila, acá en Mendoza. Todo gracias, mejor. Lucas, Clarita, gracias. Un placer. Un placer.